¿Qué es? No quiero entrar esta es, la, esta es la portada No quiero entrar No quería entrar No quería entrar ¿Y Encima, no tengo linterna ¿Qué es eso? Ah, vale, vale, ¿eres tú? Hola, Valet ¿Puedo volver? Ay, por favor. Ay, no puedo salir. Hope you know where you're going, boy. Sí, sí, espero que sí, porque vamos. Yo no sé. Quiero decir, no hay otra salida. No, no hay otro camino, quiero decir, salida, no sé si hay, pero. No, por favor, no. Otra cosa de esta. O te calla. Fabián. Tengo un primo que se llama Fabián. Ay, no. Hostia, he visto como una pierna. <ríe> <ríe> que no sé para dónde voy. ¿Estoy yendo bien? Por favor, funciona. Ay, estoy... Bien. No hay salida, no hay salida, no hay salida, no hay salida. salida. ¡Joder! ¡No! ¡Me maté! ¡Oh, ¡Levántate! ¿Acabo de caer de ahí? O sea... Acabo de caer de ahí. Vale. Y sigo cayendo. Me tengo que agachar. ¡No! ¡No! No quiero jugar más. Esto no es un juego, ¿eh? Cuando pierdo una arena, mejor de que flipas. Lucas. Eh, por qué este está...? el nombre atrás que es de los primeros no y ponía los nombres atrás y luego se dio cuenta luego se dio cuenta que, que mejor poner el nombre abajo Vale, vale ¿Qué te pasa? Mm. Vale Over here, una polla pa tía, over here. Tengo otro camino. Te llamo Overhear, Overhear. Y ahora me llega un mensaje. ¿Cómo me llega un mensaje? Estoy dentro de un. Tienes unos mensajes de voz. ¿Cómo mirar los mensajes de voz? O son de voz. No. A S T A A Q U I. Está aquí. Está aquí. Sí, sí, sí. ¿Ya has dado cuenta? ¿Dado cuenta de qué? La, las letras son plan. Es una palabra, ¿no? la Pillas la primera letra de cada palabra y forma una. Palabra solo No lo sé exactamente qué es eso Estaban flotando Estaban flotando que lo he visto yo Estaban flotando que lo he visto yo Como que sí No, por favor Por favor Off the record, Alice, what the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun, you told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is all me. What the fuck? Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. Por todo lo que Tiene la, la silla tiene lag. La silla con un ping 50, to, con un ping de 38.000. Tiene un ping de, de 300. Hostia, el Battlefield, el nuevo Battlefield. ¿Dónde? Nuevo Battlefield. ¿Qué, qué, qué es esto de verdad? ¿Qué estoy viendo? El nuevo trailer de Battlefield. Gente, se viene Battlefield, ¿eh? Ah, este tío era... Era un soldado. Y le viene en recuerdo Vietnam. Esto de vez en cuando sale la mujer esta... No sé, supongo que... No sé, no sé quién es, la verdad. Me hace como un Jansker. A mí no me asusta, pero... Quiero decir... <risa> no sé. Yeah, how did we end up back here? No sé... ¿Cómo llegamos aquí? Buena pregunta. Hostia, estamos en el principio. Vamos a verla. De. Como no coja esto. Boy, Marius. ¿Quién es Marius? A la cinta, a ver el entierro holy shit holy shit It's fine, buddy. y como sabe que era cerca de aquí hostia voy a hacer el vídeo aquí para cuando lleguemos por aquí Vale, sí. Es aquí. Dale ahí. Gracias, Zanaida, por pasarte. Muchas gracias por pasarte el ratito. El ratito bueno, el ratito no, ratazo realmente. Hasta casi 50 minutos aquí. Muchas gracias por pasarte. Que te vaya bien. Eh, vale, o Long ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Ay, por favor, Palmer. No, Yeah, yeah. Let's move on. ¿Cómo que es imposible? ¿Qué, ¿Qué era eso? ¿Qué significa para ti? ¿Dónde estás? Por favor. Aquí parece que ha habido un incendio. Holy shit. anyone alguien no sé no sé qué ha sido eso ¿qué? joder Valet ¿qué encuentras? ¿qué buscas? otra no, por favor Valet ah, los amigos que murieron en la guerra no Las placas de los amigos, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es de la película, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Tú eres tonto No ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Bombardeo! ¡Bombardeo! ¿Qué cojones? Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué era eso? Pues ya sé. Tengo que venirme aquí. Aquí estoy a salvo de la mierda esa. Vale, siguiente. Le vale, vamos a dejar que pase. Sí, sí, voy, voy, voy. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Vale. Y a la siguiente. La de Valet Aquí que viene que viene que viene que viene que viene bombardeo vale corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre voy contigo vale bomba vale vale venga voy contigo te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo se existió aquí esto es una pesadilla no sé dónde cayó esta bomba. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me disparan, me disparan, me disparan! ¡Ha cubierto! Yes. Bart. Bart Simpson. Me han disparado, me están disparando. Pero bueno. Juego, amigo. Pero que no algo vivo de aquí. ¿Que me están disparando. Oh. por de aquí! ¿Vale? Descata de mi perro. Tú. Fuera de aquí. Bueno, vale. Ven aquí. Para allá. Para adelante, para adelante. Para adelante. Vale. Vale. Aquí, vale. Vámonos. ¿Qué me disparan, tío? ¿Quién me dispara? ¿What the fuck? Tío. Pero qué fumada es esta. ¿Esto para ser la película? Es que no he visto la película. Vi la, la primera. ¿Pero qué me disparan? Qué mierda, eh. ¿Para qué no hay nada? ¿Por aquí, vale? ¿Por aquí o por aquí? Vale Que digo, no me puedo mover apenas Vale ¿Dónde carajo estoy? Estoy No oh, quiero soltar a Valet. Venga. Por favor, Valet. Por favor, eh. Vale. Otra vez aquí. ¿Qué es esto? Vale. Fuck. Otra vez. Sí. Aquí o qué? Campamento A o Sound 1000. Y para el campamento, vamos a, Rus Rus a eh, La Rusia la, la A, ¿qué hay? ¿Qué te pasa? Esto me lo he acertado, ¿no? ¿O qué? Pero tú eres tonto. Espérate, eso, estos son los raíles que estaban rotos. Me quiere decir esto. Y este es lo que estaba tirado. Holy shit. Holy shit. Sí, la vagoneta que estaba tirada, ¿sí? ¿Habrá algo aquí? Súbete. Bueno, Hasta aquí ya. encendemos vale apagamos y solamente hay una dirección para adelante o para atrás vale pero también hay otra palanca que es la de accionar vale hacia dónde nos llevará dice si yo quiero pararlo de repente dónde va ¡Eh! qué bien dice si yo quiero ir para atrás No me deje ir para atrás. Será maldito. Para empezar voy a poner la linterna. Esto para empezar. Vale, esto ha cambiado. A mí, no me, a mí no me engañes. Porque esto ha cambiado. Ay. Qué susto. Vale, me deja... Me va... Me tengo que bajar? Duerme. Ah, vale, ahora. Ah, que estaba accionando mal los botones, hombre. ¿Esto qué es? Vale, muy heavy para empujarlo. Otra. Vamos a verla. Vale. Vale. La enciende. Ahora la, la máquina está encendida en la vida real Bueno, en el juego Y explota Parece como un to tutorial, ¿no? La puerta se abre Y si ahora le doy aquí. Vale. Puerta. Es cuando esto está abierto. Pillo, lo que necesito. Nos ha llegado un paquete. Venga al cobertizo de mantenimiento para recoger las piezas que querías. Okay. Vale, hay algo rojo aquí. Vale, Me hay que estar quieto. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Dímelo. ¡Ah! Aquí. Vale. Tiene que haber una entrada. Dale, ballet. Tú entras por ahí, yo no. Joder, se va, que hay un árbol. Vale, que ¿Qué es esa vaina? Vale. Vale, bueno, a ver. Vale, esto va aquí. ¿Y esto qué es? Bueno, estaba antes aquí. Campamento B. Vamos por aquí de donde venimos pero tal vez tal vez haya algo más allá joder vale era esto vale dónde estás maldito frío por el cuerpo de verdad fuera de aquí a ver la luz me fuera joder me dio fuera por aquí no es Fuera. ¿Dónde está? No posible. Ay. Eso es lo que necesitaba. Hay okay, otra pila, otra pila, otra pala, otra pila. Vale. Vámonos. Dale a la luz. Vale. ¿Qué pasa? No sé qué le ha pasado. La linterna de pila infinita, ¿eh? Hostia, la luz. Subir, porque la música, por favor, de, de vez en cuando la música se pone tensa. Vale, hay que subir ahí arriba por aquí. Vale, por aquí, joder, no sé cómo lo hacen esta gente para subir, pero vale. Pero de verdad no puedo pillar ninguna manivela de esta. Ah, ¡Joder! De verdad. Venga, vámonos. Vale, ponemos las manivelas. Vemos el vídeo. Para que eso retroceda. Vale. Tira para atrás. Ahí. Vale, Esto lo mueve o no lo mueve. Vale, vale, lo mueve. Vámonos. Vale, vale, vale, venga. ¿Estoy a salvo o no estoy a salvo? El puente ese se cae. El puente este explota. El puente explota. Os lo digo yo. Os lo digo yo. Que programamos juegos. Os lo digo yo. Bueno, es narrativa más que otra cosa, ¿no? Este puente no pinta muy bien, ¿eh? Ah, lo he dicho yo. El puente este se rompe. Este puente no está muy bien, ¿eh? Vale, pero, pero salta, hombre. ¡Salta! Se ha roto, ¿eh? Vale, ya sé dónde estamos. Esto es lo que yo creo que es. Quiero decir. <ríe> Aguanta. Vale. Vale. Y ahora dónde, ¿eh? Hola. Ah El perro. El perro se ha tirado